Bueno, hola, ¿cómo andan? Hoy es un día más de rodaje para No hay amor en Buenos Aires. Es algo. Ya cada vez falta menos y. Los esperamos para el estreno. Dale. Claro. Se va a estrenar en HBO, Max. No, va no. Tener... Van a tener que agarrar un poco más. Tiene que pagar como 5 lucas. Claro. Claro. Sí, para nosotros. Claro. Puedes pagar con la tarjeta alimentaria también. La no, mentira. No. Bueno, listo. Faltó Rocío? ¿Dónde está Rocío? ¿Dónde está Rocío? ¿Dónde está Rocío? <risa> ¿Dónde está Rocío? ¿Te lo estuve escuchando a los pajaritos y no a Rocío. Es verdad. Bueno, besos. Adiós. Psst.